Thank you. Compañeros, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una sesión más de aquel seminario de economía de la Escuela de Buen Gobierno. Eh, bienvenidos a los compañeros que nos acompañan por la plataforma de Zoom. Bienvenidos a los compañeros que nos acompañan en las redes sociales, en las redes sociales del, del Instituto Nacional de Formación Política, en el canal de YouTube y en el Facebook, en, el, en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y en el canal de YouTube y la página de Facebook de la 4TV. Bienvenidos a, este, a esta nueva sesión del seminario que pertenece a la Escuela Nacional de, de Buen Gobierno. Y bueno, les comento que el objetivo de, esta, de este espacio es la discusión y análisis sobre las políticas públicas de la cuarta transformación que inciden en el desarrollo económico. Esta es la, la cuarta sesión. Eh, con un tema sobre las políticas laborales de la Cuarta Transformación, que titulamos La Política Laboral de la Cuarta Transformación. Bueno, yo les voy a presentar al compañero Luis Godoy que es una parte fundamental de este seminario, nos ha venido acompañando desde, desde que inició, es un compañero que nos ha estado acompañando sesión tras sesión y eh, pues un perfil de lujo es el director general de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Y bueno, sin más, le doy la palabra para que nos pueda hacer una presentación de nuestros excelentes ponentes del día de hoy. Compañero Luis Godoy, adelante. Gracias, Francisco, y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en la eh, cuarta sesión del de Seminario de Economía post liberal que es un espacio, eh, creo que... que muy importante y que toma cada día más relevancia. Eh, nosotros hemos estado organizando este, eh, este seminario para fortalecer y discutir eh, algunas de las propuestas y de políticas económicas eh, de la Cuarta Transformación en, en diferentes áreas. Hemos discutido previamente eh, políticas vinculadas a infraestructura, eh, políticas económicas eh, vinculadas a desarrollo industrial, eh, y en esta ocasión pues vamos a discutir eh, la Política Laboral de la Cuarta Transformación. Y voy a ser muy breve para presentar a um, los ponentes que tendremos el día de hoy. Y comenzaré con, eh, por supuesto, Alejandro Encinas, que es titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales. Alejandro también ha acompañado este proceso de seminario de Economía Postneoliberal eh, en el Instituto Nacional de Formación Política. Y, pues, qué decirles, yo creo que la mayor parte de nosotros conocemos a Alejandro, que es politólogo por la, Univers por la UNAM eh, y por la UAF también doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. Eh, es fundador, de hecho, de Morena Jóvenes y ha tenido diferentes cargos, tanto en el Instituto Belisario Domínguez como director general de Investigación Estratégica. Y hoy en la Secretaría del Trabajo, pues, eh, coordina, eh, fue coordinador de asesores y hoy es el titular de esta unidad que, entre otras cosas, es punto de contacto para la administración de los capítulos laborales de los tratados comerciales. Y, como todos sabemos, participa en medios de comunicación, eh, y pues eh, más adelante pues él nos dará una introducción de lo que estamos lo que están haciendo desde la Secretaría del Trabajo para eh, lograr todo lo que ya han logrado en estos tres años de gobierno eh, en segundo lugar nos acompaña el maestro Esteban Martínez Mejía eh, que él es titular de la unidad de enlace por, para la reforma al sistema de justicia laboral una área importantísima también en el proceso de reforma laboral, otro de los baluartes de este proceso de transformación económica y política en México. Esteban es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Internacional por la London School of Economics. Él eh, se ha especializado y cuenta con una especialidad en Derecho Transnacional eh, por la Universidad de Georgetown y ha ocupado diversos cargos. Hoy en la Unidad de Asuntos, eh, también ha ocupado la Unidad de Asuntos Internacionales de la propia Secretaría de Trabajo, fue coordinador de asesores del jefe de la Racional de Azcapotzalco ha participado como asesor parlamentario, entre otras cosas. La unidad donde trabaja, y esto es importante, eh, en la Secretaría del Trabajo, hoy eh, funge como secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muchas gracias, Esteban, por tu participación. Eh, continúo con nuestro tercer invitado, que tomará también la palabra, es eh, Alejandro Salafranca Vázquez, eh, titular de la Unidad de Trabajo Digno, también de la Secretaría del Trabajo. Alejandro es licenciado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y candidato a doctor en Historia por la UNED de Madrid. Ha sido editor en el grupo editorial Algarza Aljaima y profesor de Tecnología y Antropología del Trabajo en la Universidad Iberoamericana, Iberoamericana de la Ciudad de México. Él es fundador y secretario técnico de la Comisión Laboral del, gobierno del Distrito, Distrito Federal y fue también director del Servicio Civil de Carrera para el gobierno del DF. Ha ocupado diversos cargos, la Dirección de Planeación del Instituto Nacional de Antropología, eh, eh, la Dirección General de Tecnologías de la Información y responsable de la coordinación de la Agenda Digital de Cultura de la Secretaría de Cultura Federal. Y pues hoy es jefe de esta unidad de trabajo digno. Eh, también estamos, eh, esperamos este, sus comentarios. Él también es encargado del despacho de la Subsecretaría del Trabajo. Y finalmente cerramos con el doctor Luis Felipe Munguía, que él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Eh, Luis es licenciado en economía por la Universidad de Sonora y maestro en economía política por el Colegio de México, también doctor en economía por la misma universidad, eh, doctor en economía, perdón, por la Universidad de California. Y pues este, Luis, eh, en su experiencia profesional y de investigación, ha, eh, ha sido consultor por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, economista de la Oficina de Comercio Exterior en el Banco de México y subdirector de Estadística de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía ha hecho investigación en la Universidad de Tulán, Nueva Orleans y la Universidad de California, y ha escrito varios artículos, principalmente de economía laboral, salarios mínimos, que es uno de los temas que nos platicará eh, y abundará el día de hoy, Luis. Eh, pues con esto este, cerramos las presentaciones, eh, preferimos siempre empezar con las semblanzas porque también es un reflejo de la calidad de este seminario y eh, de los perfiles de alto nivel que tenemos el día de hoy. Eh, y pues... Te regreso la palabra, Francisco, y muchas gracias a los invitados. Claro que sí, gracias, muchas gracias, Luis Godoy. Este, a continuación, pues, me gustaría dar la palabra al compañero Alejandro Encinas para que pudiera darnos unas palabras de apertura de la sesión. Perfecto, claro que sí, Francisco, también saludo con mucho afecto y reconocimiento a Luis Godoy. De verdad, eh, felicitar al Instituto Nacional de Formación Política del, del Morena, por eh, abrir estos espacios de diálogo con servidores públicos, pues que día con día intentamos eh, y llevar a cabo los principios, los fundamentos de la Cuarta Transformación y, trans y traducirlos a políticas públicas y en nuestro caso a mí me emociona muchísimo formar parte de la agenda laboral. Porque muchas veces yo, por ejemplo, leo en redes sociales que dicen que este no es un gobierno de izquierda, que no es progresista, y yo les diría, ¿en serio no han volteado a ver, por ejemplo, lo que es la política laboral? Porque difícilmente, yo digo que los gobiernos progresistas podrían decir que su agenda está avanzando si no hay una auténtica redistribución de los ingresos. Vemos, por ejemplo, el ecosistema de la región latinoamericana, los gobiernos de izquierda, que son muy diferentes, muy disímbolos, pero ¿cuál creo que es el común denominador de todos estos gobiernos de izquierda? Que todos apuestan por la redistribución del ingre el ingreso. Y en el caso de la política laboral, la redistribución del ingreso se traduce en mejores salarios, en mejores prestaciones eh, laborales y en reparto de utilidades, que los trabajadores sean copartícipes de este eh, reparto de utilidades. Entonces yo la verdad es que me da mucho gusto que este Instituto Nacional de Formación Política esté impulsando estos diálogos, me parece que es el esfuerzo más serio en la historia de los partidos políticos en materia de formación política y en este que es el módulo de buen gobierno, creo que no es la excepción. Hoy, como ya lo adel nos adelantaba Luis, nos acompañan tres eh, encargados de temas importantes que acompañan a la secretaria Luisa Alcalde todos los días en su afán, en su objetivo de dignificar el trabajo en México. Alejandro Salafranca eh, nos va a platicar sobre el, la prohibición del outsourcing, una de las medidas más importantes, una de las demandas más sentidas de los trabajadores, y que creo que ya hay evidencia suficiente para eh, dar a conocer algunos resultados importantes que están vinculados también con el reparto de utilidades precisamente. Esteban Martínez es el encargado de, de la seguimiento de la instrumentación de la reforma laboral que tiene que ver con libertad sindical y negociación colectiva auténtica. La hipótesis que está detrás de la reforma laboral es que si tenemos eh, sindicatos verdaderamente representativos, cuyos dirigentes estén revestidos de legitimidad democrática, que sean verdaderamente electos por los trabajadores, dejar atrás una historia de control corporativo y de simulación que per terminó pervirtiendo a muchos sindicatos. Si realmente tenemos esta democratización del sindicalismo, vamos a poder acceder a mejores condiciones en las negociaciones colectivas que se tienen que traducir en mejores salarios y en mejores prestaciones laborales. Y finalmente, Luis Munguía nos va a platicar de una, yo creo que de las más irrebatibles éxitos de la cuarta, del gobierno de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con la política de salarios mínimos. Durante, los, durante el periodo neoliberal, de, en 40 años, el salario mínimo perdió más del 70% de su valor y en lo que va de la presente administración eh, se ha incrementado el 66% Esta yo diría que es la política más progresiva eh, que tenemos o de las más progresivas que tenemos en la actual administración entonces yo antes de darle la palabra a mis compañeros de la secretaría quiero enmarcar estos esfuerzos en ciertos pilares, en ciertos fundamentos de la política laboral de la cuarta transformación, el primero es que cuando llegamos al gobierno identificamos que había muchísimas programas el programa nacional de empleo el de movilidad laboral el apoyo al autoempleo que estaban digamos que con propósitos muy loables en términos enunciativos pero con muy poco impacto y con digamos una política altamente focalizada en sectores que se prestaba también a relaciones clientelares o a ciertos niveles de corrupción ¿Qué hicimos nosotros en la Secretaría del Trabajo? Y esto por instrucción del presidente López Obrador, este es un principio del presidente, compactar los presupuestos en grandes bolsas y de este modo impactar, tener mucho mayor impacto. No pretender abarcar todas las particularidades, sino generar programas que tienen a la universalización y que tienen un mucho mayor impacto y que realmente le lleguen a la gente de manera directa y sin intermediarios. Desde luego, el programa de capacitación en el trabajo, jóvenes construyendo el futuro, que ya ha logrado capacitar a más de 2.300.000 jóvenes en, un, en algún centro de trabajo, es la prueba más fidedigna de esta política que tiene la universalización. Porque aquí, ¿qué decimos? ¿Cuáles son las reglas para ingresar a jóvenes construyendo el futuro? Básicamente, dos, que tengas entre 18 y 29 años de edad y que nos reportes que no estás estudiando, no estás trabajando y que quieres capacitarte en el trabajo. Con ese solo hecho, todo joven en México que desee puede ingresar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y lo que hemos identificado en un estudio de CONASAMI, quizás Luis ahí nos pueda decir un poquito más, es que ya tenemos evaluaciones de impacto, ya tenemos eh, resultados concretos de el impacto que tiene Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, el 46% de nuestros aprendices que atravesaron por el programa, incluso en los tiempos de recesión económica de la pandemia, lograron colocarse en un empleo. Y luego, el aprendiz de jóvenes construyendo el futuro una vez que sale del programa, tiene el doble de probabilidades de eh, ingresar, de conseguir un empleo, que si no hubiera participado en el programa. Entonces, esto te habla de que realmente esta política tendiente a la universalización, a compactar y realmente tener presupuestos fuertes, no hacer tantos gastos en burocracia, en administración del programa, sino que el grueso del dinero, de los recursos, le llegue a la gente de manera directa, está dando resultados, un segundo principio de la política laboral de la 4T tiene que ver con separar el poder económico del político. Esta frase que es tan importante y que en reiteradas ocasiones la menciona el presidente López Obrador, ¿cómo se traduce en la política laboral? Quiero decirles que antes de que nosotros llegáramos durante el periodo neoliberal, la política laboral de este país se dictaba en los despachos de los abogados patronales. Eh, ahora, en cambio, pues simplemente escindimos o nos autonomizamos, como debería ser el poder público del poder económico, y si bien tenemos un diálogo frecuente, cotidiano con, con ellas, que son importantes, es importante mantener este diálogo, en definitiva, hoy las decisiones se asumen en función no de un grupo minoritario, sino en función del interés público y del interés general, porque los servidores públicos, si algo estamos eh, encargados de hacer valer, es el interés de todas las personas y no solo de un sector de la sociedad. Eh, además, esta secretaría, pues realmente, por quien tiene que interceder principalmente, es por las personas trabajadoras, por las y los trabajadores. Un tercer elemento, es que lo que identificamos cuando llegamos es que, desde luego, el pacto laboral que emergió del, de la postrevolución, de, de la construcción del Estado moderno mexicano, pues era muy avanzado. Este, eh, nuestra constitución tiene un alto contenido social, el artículo 123 es uno de los grandes legados del movimiento revolucionario, pero ¿qué pasaba? Que teníamos derechos en el papel pero que ya prácticamente en la práctica estaban extintos o en desuso. El PTU es la mejor eh, ejemplo, era un eh, digamos una medida claramente redistributiva, claramente progresiva, pero que se habían encontrado ingenierías fiscales para evadir esta responsabilidad laboral y no dar esta participación a, a los trabajadores de las empresas Salafranca nos va a platicar de cómo eh, es fenómenos como el insourcing en donde las nóminas de los trabajadores estaban en, dentro del consorcio en empresas de papel que no generaban no reportaban utilidades mientras que las utilidades estaban reportadas en otra parte, había una ingeniería para evadir el cumplimiento eh, de eh, la ley y hoy lo que estamos haciendo más que inventar el hilo negro es recuperar el componente social, el componente Pro trabajador que tiene nuestra Constitución de 1917, desde luego actualizándola de cara a los desafíos y las realidades del siglo 21. Otro otro de los principios es que eh, todo esto lo hemos eh, impulsado sin imposiciones y a través del diálogo social, como dice el presidente, nada por la fuerza, todo por la razón y el diálogo. Y desde luego que hemos tenido eh, en todas las mesas tripartitas que tenemos, pues desacuerdos, como es natural en una sociedad plural como la nuestra. Pero sin embargo, también hemos sabido construir concesos tripartitas que nos han permitido avanzar en la agenda laboral sin imposiciones. Y yo estoy seguro que ya contamos con evidencia suficiente para demostrar que el combate a la desigualdad en el mundo del trabajo es benéfico para todos, incluidos los empleadores, los sectores más prósperos. No solo porque al incrementar el poder de consumo de los que menos tienen, se dinamiza la economía desde abajo y se propicia además un buen clima de la inversión, también es conveniente para la sociedad en su conjunto porque ingresos dignos, salarios remuneradores se traducen en menos violencia, en menos desintegración y en más paz eh, social. Y un último elemento, venimos de un modelo de control corporativo sobre la vida de los sindicatos. Eh, el gobierno, en, a diferencia del pasado ya no mete las manos en la vida interna de las organizaciones. Yo creo que por muchas décadas el gobierno fue el principal obstructor para que floreciera la libertad sindical y la democracia laboral en México. Y el principio, el, principio, el fundamento laboral de la 4T es que al gobierno no le corresponde tener centrales consentidas, pero tampoco perseguidas como antes. No le corresponde premiar a sus aliados y castigar a sus disidentes. No le corresponde decir quién debe ser el dirigente sindical o el líder de una central obrera. Esa es una decisión que corresponde a las y los trabajadores y solamente a ellas y a ellos. Y yo lo que diría es que estamos en una etapa de transición a la democracia laboral. Así como tuvimos una transición a la democracia electoral que desembocó en el, la conformación de una nueva mayoría social y de un nuevo gobierno que es el actual... También eh, el mundo del trabajo quedó paralizado durante muchos años bajo estos esquemas de control corporativo y la democracia sindical era un fenómeno pues marginal y hoy en todo centro de trabajo, todos los días en algún centro de trabajo, los trabajadores están acudiendo a estrenar un derecho que es el voto personal libre, directo y secreto y lo hacen ya sea para elegir dirigencias sindicales o bien para elegir qué sindicato es el titular del contrato colectivo, quién los, los representa, o para legitimar sus contratos colectivos, o para avalar, respaldar las revisiones contractuales. Y así como hoy en México ya nadie sorprende que los partidos políticos habitualmente compitan tanto entre ellos como a su interior, que haya alternancia, que quienes perdieron ayer puedan ganar mañana, yo creo que del mismo modo, en esta transición a la democracia laboral, tenemos que acostumbrarnos a que va a haber competencia entre sindicatos. Entonces, pues básicamente esa es la introducción que yo les quería dar y cedo la palabra a mis compañeros para que les platiquen con lujo de detalle estas políticas redistributivas, cómo está modificando la distribución de cargas y beneficios al interior de los centros de trabajo la política laboral de la 4T. Muchas gracias, compañero Alejandro Encinas. Pues muy importante la visión que nos compartes, porque pues la visión en materia laboral que tiene la cuarta la transformación, ¿no? Una, una visión nueva, diferente, fresca, a diferencia de cómo se venía manejando en, los, en el periodo neoliberal, pues ahorita tenemos que, que modificarlo y que nos compartes las acciones que está llevando a cabo pues desde esta importantísima trinchera que es la Secretaría del Trabajo. Entonces... Pues sin más, vamos entrando de lleno en materia y le cedo en esta ocasión la palabra al compañero, al maestro Están Martínez Mejía, con el tema de la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Entonces, compañero, si me das favor, adelante. Muchísimas gracias, estimador. Muchísimas gracias, estimado Francisco, y pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación al seminario de economía post neoliberal. En esta cuarta sesión hemos visto eh, que son reuniones de muy alto nivel, y la de hoy pues eh, no será la excepción. Están reunidos aquí varios colegas de la Secretaría del Trabajo que tienen unas de las responsabilidades más grandes dentro del propio sector laboral a nivel nacional. Eh, me disculpo, está aquí cayendo una tormenta, tal vez se escuche un poco el agua detrás, trataré eh, de hablar fuerte y claro y ser muy eh, conciso en la exposición. Como ya adelantaba Alejandro, eh, pues la política laboral de la Cuarta Transformación es efectivamente, y como su nombre lo indica, transformadora porque va a los orígenes y a las raíces de las profundas desigualdades que durante décadas el régimen neoliberal trajo a México. No es secreto para nadie eh, el modelo económico que habían adoptado administraciones anteriores para apalancar el desarrollo económico de nuestro país. Se apostó y, sobre todo, al inicio eh, del modelo de la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, pues a detonar el crecimiento interno a través de la producción interna siempre de la mano de los sectores de la producción, de la mano es un decir porque en realidad buena parte de ellos estaban sometidos al poder en turno y esto que es lo que hoy conocemos como el modelo corporativo pues tiene sus orígenes eh, en, las, en, en, en, en, la, en, en la etapa más incipiente de la creación de nuestro estado por revolucionario si bien, como adelantó Alejandro, nuestro artículo 123 constitucional es eh, extremadamente innovador a nivel mundial porque incluye garantías sociales y laborales inéditas en el mundo, eh, pues realmente el artículo 123 nació condenado eh, a eh, pues ser letra muerta. Tan pronto como triunfa la revolución, eh, eh, Venustiano Carranza, pues para un poco desplazar a las corrientes anarcosindicalistas que participaron en la revolución, ¿no? Con la visión del magonismo, pues inmediatamente se alió con, pues digamos, los sectores eh, más eh, conservadores. La CROM, eh, sabemos, 1921 es la primera organización sindical, la primera confederación que se crea en nuestro país y la CROM nació con morones de origen con una visión de apoyo al régimen en su consolidación y también en eh, la persecución o el debilitamiento de otras corrientes sindicales más radicales. Entonces, desde aquí, pues ya inicia una tendencia o un pacto de complicidad entre el poder político y las corrientes obreras. Y esto, pues, sucede eh, durante... La primera mitad del siglo XX, ¿no? cuando este, Carranza cae, la croma apoya a Álvaro Obregón. ¿no? Poco después, Álvaro Obregón cae y la croma apoya a Plutarco Elías Calles. Después, cuando llega Lázaro Cárdenas, justamente para aminorar el poder del Maximato, pues Cárdenas apoya la creación de otras organizaciones adversas o eh, contrarias a la CROM. Ahí está la CTM, la CROC y otras que se van formando en el camino. Son centrales ciertamente muy representativas, pero que de origen tenían pues esta, esta complicidad con el poder político, pues en aras obviamente de mantener lo que hoy conocemos como la paz laboral y detonar pues el desarrollo económico, pero a costa de esta eh, alianza. no Es una alianza también que eh, conocemos en otras latitudes en esas épocas. Vámonos a la Italia fascista de Mussolini, en donde también hubo un control corporativo muy fuerte sobre el mundo sindical. Todo esto, pues digamos, como señalaba Alejandro, eh, se fue evolucionando, pero realmente nunca se transformó de fondo. México transita a la democracia a partir, digamos, del 88. ¿no? Empieza ahí el movimiento democrático a tomar forma y hoy pues es el eh, lugar común que tengamos elecciones y que participemos en la elección de presidentes, gobernadores, diputados, senadores. Eh, ya es algo cotidiano, pues no es así en el mundo laboral. La democratización no pasó por el mundo laboral y esto poco a poco le fue generando grandes complicaciones a México cuando nuestro país apuesta por la incorporación a los mercados globales. ¿no? Eh, con la apertura comercial del neoliberalismo, México apuesta por apalancar el desarrollo, ya no a través de un pacto con los sindicatos, sino a través más bien de su debilitamiento apalancar el desarrollo y atraer la inversión conteniendo los salarios mínimos, eh, eh, controlando las relaciones laborales desde las propias instituciones, eh, flexibilizando eh, el, el empleo. ¿no? Ya seguramente Alejandro Salafranca nos platicará un poco más de eso. Pero bueno, la, la, el mensaje que quiero eh, dar es que en esta evolución pues realmente nunca hubo un cambio profundo en el mundo del trabajo y eso le fue pasando factura a México cuando trata de integrarse con sus socios de América del Norte. Y hay que decirlo también, fue producto de una enorme desigualdad, de enormes disparidades, de muchas injusticias. Entonces, cuando México, primero con el TLC, trata de pues, integrarse a esta alianza de América del Norte, los vecinos inmediatamente cacharon y dijeron, a ver, México, tienes un modelo eh, pues, de contención salarial, de control sindical, ¿no? de, de, de poca parcialidad en la impartición de justicia, esto nos genera inequidad en nuestras relaciones comerciales. Y empezó desde entonces la presión a través de nuestros socios comerciales y después en otros foros como la Organización Internacional del Trabajo, en donde varios sindicatos independientes mexicanos que no encontraban la manera de hacer valer sus derechos aquí, pues fueron a la OIT y a otras instancias en el marco de la solidaridad inter internacional para empujar un cambio. Entonces, se ha dicho que la reforma laboral recientemente aprobada y en proceso de implementación, pues es de presión de internacional. Yo diría que hay que matizarlo. En parte sí, en parte sí, porque teníamos un modelo muy inequitativo en el marco comercial, pero también pues eh, una, una queja abierta frecuente por parte de nuestros sindicatos en las instancias laborales internacionales. Desde la OIT, México era cliente frecuente. Cada año lo citaban a comparecer por no cumplir con los convenios internacionales, no respetar la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica. En fin, este modelo de simulación y de control corporativo se fue desgastando y cuando México trata de integrarse al Tratado de Libre Comercio 2.0 o el TEMEC, pues una de las grandes condiciones fue transformar profundamente su modelo de relaciones laborales. En el 2017 hay una reforma constitucional muy importante, impulsada por las corrientes democráticas del sindicalismo y también un poco el gobierno anterior de Peña Nieto sabiendo que esto tenía que hacerse para poder incorporarse dentro del TEMEC. Y aquí es donde inicia el proceso de lo que conocemos como la reforma laboral. Y esto coincide, este proceso, con la llegada de un gobierno progresista que asume esta importante tarea no por presión, no por obligación, sino por convicción, porque muchas de las personas que hoy están ocupando altas responsabilidades en el sector laboral vienen de la lucha histórica, vienen del sindicalismo auténtico y democrático de muchos años atrás. Entonces, el gobierno de la Cuarta Transformación asume esta responsabilidad, se compromete a impulsar la reforma que inició desde 2017, ratificando el convenio 98 de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva, uno de los grandes pendientes que tenía México durante más de 50 años en la OIT. Y posteriormente, el 1 de mayo de 2019, aprueba una reforma muy profunda a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los tres grandes ejes de la reforma laboral? Yo los sintetizaría en lo siguiente. Justicia laboral efectiva, libertad y de democracia sindical y negociación colectiva a través de la creación de un organismo autónomo responsable del registro sindical. Vámonos por partes. Justicia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje, órganos tripartitos a cargo de los poderes ejecutivos, de los gobiernos locales o del gobierno federal, donde están representados sindicatos y trabajadores. Estos eran órganos que tradicionalmente podían ser fácilmente controlados y cooptados. No es secreto para nadie, además, que la justicia en las juntas era extremadamente lenta. No había justicia oral, era muy formalista, en fin. La justicia laboral cambia a través de esta reforma, desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje y creando en su lugar dos instituciones. Centros de conciliación, que son espacios de diálogo en donde las partes en conflicto tienen que necesariamente intentar dialogar y llegar a un acuerdo, con el apoyo de profesionistas en el arte de alcanzar equilibrios y de mediar, y de no ser posible alcanzar un acuerdo por la vía de la conciliación, Ahí sí ya puedes demandar, pero no ante la Junta, sino ante tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, lo cual de cierto modo garantiza una imparcialidad y una autonomía, y además se rige bajo un procedimiento oral, ya no es un procedimiento escrito, formalista, cerrado. Ya es un procedimiento oral en presencia de juez, ahí están las partes, ahí se presentan en presencia de todas las pruebas, el juez escucha, trata incluso de conciliar dentro de juicio y toma una resolución en tiempos muy cortos. Es decir, antes un conflicto podía tardarse cinco o seis años en resolverse en las juntas de conciliación. Actualmente, en un centro de conciliación, los conflictos se están resolviendo en un promedio de 23 días y si no se logra conciliar, pasa a manos de los tribunales que resuelven en máximo seis meses. Es decir, el cambio es radical, es radical, justicia ágil, expedita, que privilegia siempre la solución amistosa de los conflictos. Esto por una parte. El segundo eje de la reforma laboral es la libertad y la democracia sindical. ¿A qué nos referimos con esto? No es secreto para nadie que antes pues, crear un sindicato era prácticamente una afrenta en contra de la empresa en donde se fuera a crear este sindicato. Los sindicatos independientes eran perseguidos. Los trabajadores al momento de ser contratados eran afiliados automáticamente al sindicato titular en ese centro de trabajo. Y si el trabajador quería desafiliarse del sindicato, por la propia cláusula de exclusión, la empresa tenía la obligación de terminar su relación laboral, de despedirlo es decir, afiliación forzosa al sindicato que en la gran mayoría de las ocasiones era el sindicato que elegía la empresa. Actualmente existe ya una libertad amplia de crear uno o varios sindicatos, de afiliarse a un sindicato, pasarse a otro sindicato o no pertenecer a ningún sindicato y esto no puede traer como consecuencia eh, un perjuicio en tu empleo. Por un lado, la libertad sindical frente, digamos, al Estado y a la empresa, pero también la autonomía en sentido amplio. Nadie se puede meter en las decisiones de los sindicatos. Ellos pueden decidir dentro de su propia autonomía cómo son sus procesos de elección de directivas, cómo se administran las cuotas, pero eso sí, ya no es en las cúpulas, ya no es a través de los delegados. Ahora es siempre con el mantra que es el voto personal, libre, directo y secreto. Si hay una elección de los dirigentes sindicales, tiene que ser necesariamente consultada a los trabajadores. Si va a haber una revisión de un contrato colectivo, no es que se ponga de acuerdo el representante de la empresa y el líder sindical. Ellos podrán negociar, pero en última instancia, la negociación a la que lleguen tiene que ser consultada. Es decir, las bases, las y los trabajadores adquieren un papel central dentro de las relaciones laborales y para todo esto la reforma crea a una institución no dependiente de la secretaría con autonomía técnica presupuestal y de gestión que es el centro federal de conciliación y registro laboral es una institución nueva que además de conciliar los conflictos en materia federal tiene la enorme responsabilidad del registro único sindical es decir ya no es ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para registrar un sindicato y ver si el gobernador le caes bien o no. no. Todo esto se tiene que hacer ante una sola institución única. No importa si es un sindicato local, un sindicato federal, una confederación, una federación, todo el registro sindical de sindicatos e incluso de los contratos colectivos están a cargo de una sola institución. Y esto es muy importante. Porque al concentrar el registro sindical en manos de una institución autónoma, garantizas tres cosas. Primero, transparencia. no El centro tiene la obligación de transparentar todos los expedientes sindicales y todos los contratos colectivos para consulta de cualquier persona. Ya no es buscar el contrato colectivo si está en esta junta o en otra junta. Ya todo es controlado o registrado por una institución única que no tiene relación de subordinación con ninguna otra autoridad. Y también, muy importante en materia sindical, el centro federal es responsable de verificar los procesos democráticos sindicales. Es decir, cuando hay una elección de directivas o se vote un contrato colectivo o se legitime, el centro tiene la posibilidad y muchas veces la obligación de enviar verificadores para garantizar que los procesos democráticos se estén llevando de manera adecuada. E incluso, si el centro federal recibe quejas o detecta a través de sus inspectores que hubo violaciones al procedimiento, en perjuicio de las y los trabajadores, el centro puede anular la elección y ordenar su reposición bajo las condiciones que el propio centro determine. Es decir, un órgano garante, un árbitro imparcial que va a velar porque los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir libremente las decisiones más importantes que les afectan dentro de sus centros de trabajo y su propio sindicato. Entonces, estos son los, gran, los grandes ejes de la reforma laboral. ¿Cómo se ha venido implementando? Muy rápidamente. Se ha ido implementando en etapas, porque es muy complicado cambiar todo este modelo, desaparecer juntas y crear centros de conciliación y tribunales eh, de la noche a la mañana. Más allá de la evolución y del cambio de cultura que tenemos que detonar, pues también el andamiaje institucional que requiere este nuevo modelo tiene su complejidad. Y por eso desde 2019, cuando se aprueba la reforma, se crea un Consejo Coordinador de Implementación, en donde está la Secretaría del Trabajo, el Poder Judicial de la Federación, todos los tribunales superiores de justicia del país, las Secretarías del Trabajo del país, la Secretaría de Hacienda, es decir, un órgano de coordinación interinstitucional, desde donde se fijó un, un, una estrategia de implementación por etapas. Es decir, de 2019 se dijo, en los próximos tres años vamos a cambiar este modelo por grupos de estados, comenzando con los que tengan menor conflictividad laboral y terminando con los más eh, complicados en términos de conflictividad. Y así hemos venido avanzando. La primera etapa Inició en noviembre de 2020 con eh, 11 entidades federativas, con 8 entidades federativas, disculpen. Eh, después, en noviembre de 2021, eh, siguió el proceso con 3 entidades federativas y este año, el 3 de octubre, inicia la tercera etapa de implementación con 11 entidades federativas restantes, entre las cuales se encuentra la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, es decir, las entidades que tienen la mayor industrialización y la mayor conflictividad laboral, entonces el reto pues no es menor, sin embargo afortunadamente pues hemos venido adquiriendo las experiencias de otras etapas y el nuevo modelo laboral ha ido funcionando bastante bien, solamente para decirlo muy rápido algunas cifras, en los 21 estados donde ya está el nuevo modelo laboral implementado, se han creado 81 centros de conciliación, federales y locales, donde trabajan más de 400 conciliadores certificados y seleccionados a través de concurso. Hay que decirlo, 56% de las y los conciliadores son mujeres, de las conciliadoras, 56%. ¿Y cómo ha ido funcionando la conciliación? Muy bien, 75% de conciliación, es decir, Cu tres de cada cuatro conflictos laborales que llegan a los centros de conciliación se resuelven por la vía amistosa en menos de 45 días y las y los trabajadores ven reflejado en sus bolsillos eh, un arreglo inmediato. Eh, 150 mil conflictos se han resuelto hasta ahora en estos pues ya dos años más o menos que lleva el nuevo modelo operando y ha resultado esto en la recuperación en favor de las y los trabajadores de más de 10 mil millones de pesos. Lo que no se concilia y pasa a tribunales, pues se está resolviendo igualmente con una muy buena dinámica. Se han creado 80 juzgados laborales, juzgados de distrito en materia laboral. Trabajan 155 juezas y jueces profesionales, de igual manera seleccionados a través de procesos muy rigurosos. El 50% son juezas, son mujeres y están resolviendo en tiempos muy cortos, seis meses se puede emitir sentencia, e incluso las y los jueces pueden conciliar dentro del juicio. Entre 20 y 30% de los asuntos que llegan a los tribunales, también se concilian, lo cual es muy positivo porque de eso se trata el nuevo modelo, de privilegiar siempre el diálogo, tener esta visión de que las partes se puedan este, encontrar siempre y cuando haya alguien que pueda acercarlas, es apostar por la comunicación y no por el litigio. Y de igual manera, en materia de democracia sindical, pues las cosas van marchando. Hasta hoy, más de 5.000 contratos colectivos han sido legitimados por el voto secreto de más de millón y medio de trabajadores, lo cual, pues, es muy positivo. Más de millón y medio de trabajadores han votado, han ratificado sus contratos colectivos y otros 300.000 trabajadores también han participado en procesos democráticos para... Eh, ratificar sus condiciones de trabajo, elegir a sus dirigentes, es decir, eh, ya la democracia llegó para quedarse, ya está convirtiéndose en un hábito, en una cotidianidad en los centros de trabajo. Todavía sin duda falta mucho por hacer porque la cultura laboral corporativista ¿no? que heredamos ¿no? de hace 100 años, pues no se cambia de la noche a la mañana, pero hemos visto que eh, los sindicatos y las propias empresas están ya percibiendo que el cambio de reglas es definitivo y que las nuevas reglas tienen que aplicarse, que los trabajadores adquieren una nueva centralidad, un nuevo papel y que tiene que haber una nueva visión de cómo llevar las relaciones laborales. En las empresas, las áreas de recursos humanos que antes se dedicaban pues, a administrar la nómina ¿no? y en general algunos acuerdos ahí con el líder en turno, ahora tienen que convertirse pues en agentes de diálogo, ¿no? que puedan comunicar a los trabajadores cuáles son las ventajas ¿no? de los aumentos salariales o de las revisiones contractuales. Y los sindicatos también tienen esta enorme responsabilidad, los dirigentes, de tener esta vocación de servicio y esta apertura para ir con las bases, regresar a sus orígenes y convencerlos de lo que es mejor para la colectividad entonces eh, yo por ahí le le, le dejaría para no eh, ocupar el tiempo de otros pero creo ya como conclusión pues que la nueva política laboral eh, de la cuarta transformación tiene entre entre sus ejes la implementación de la reforma laboral es un proceso difícil pero que se ha venido haciendo en tiempo y forma eh, se han de, destinado recursos suficientes para que este modelo laboral funcione ahora después de la implementación eh, sigue la consolidación. Es muy importante seguir defendiendo, vigilando y supervisando un modelo que hemos edificado entre todos y que hemos eh, recibido como legado de muchísimas luchas históricas, de muchísimas corrientes del sindicalismo independiente y autónomo. Es una responsabilidad que asumimos por convicción con gusto y con responsabilidad porque sabemos que esto, como ya lo estamos viendo, está redundando en una mejora notable de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores y las condiciones de vida de sus familias. Muchas gracias por el espacio. Excelente, compañero Esteban. Pues sin duda muy importante lo que mencionas, ¿no? Muy importante lo que nos acabas de mencionar remitiéndonos al origen para conocer los inicios de la legislación en materia laboral de nuestro país, basados en el artículo 123 constitucional, y sin duda, pues, eh, la materia del sindicalismo que mencionas es una deuda histórica que se tiene con los trabajadores en el país, y es una deuda que pues ahorita en la cuarta transformación tenemos que cimentar esa transformación, esa lucha, para, para poder consolidar los derechos laborales en, en, en México, y pues muchas gracias, también quiero comentar y se agradecen los comentarios eh, del chat de la plataforma de Zoom, los comentarios que están haciendo en las redes sociales y les comento que terminando las ponencias de los compañeros en Zoom, agarremos un momento la, los micrófonos a los compañeros asistentes para que puedan formular algunas preguntas eh, sin más, continuamos con la participación del compañero mmm, Alejandro Salafanca Vázquez, él es titular de la Unidad del Trabajo Digno y tocaremos el tema de subcontratación e inspección laboral. Entonces, compañero Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se, ¿Se me escucha bien? Correcto, lo escuchamos. Muchas gracias. Eh... Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser muy muy breve y muy conciso. Perdónenme el estado de, de voz, pero estoy saliendo del COVID. Me estoy bien, pero todavía no en plenitud. Pero bueno, la, voy voy a dar mi mi mejor esfuerzo. Quiero explicarles fundamentalmente la reforma que hubo a la ley federal del trabajo en materia de subcontratación. Y quiero explicarles y compartirles tres cosas muy en particular. La, la primera es, ¿por qué? ¿Por qué hizo falta hacer en el marco de la política laboral de este gobierno, por qué hizo falta hacer una reforma tan importante a la Ley Federal del de, Trabajo, que además eh, arrastró a su vez una reforma importantísima a la Ley del de IMSS, a la Ley del IVA, a la... A las leyes fiscales, en fin, fue una reforma eh, estructural profunda, progresista, que encabezada por la Ley Federal del Trabajo afectó a este conjunto de, de leyes que involucra lo fiscal, el Código Fiscal de la Federación y la ley del Inforavit y la ley del IMSS. Lo primero es por qué. Lo segundo que les quiero explicar es qué es lo que se reformó exactamente. Es decir, qué dice la reforma y cuáles son las nuevas y e trascendentes normas del juego en materia de subcontratación en, en México. Y lo tercero son los, los resultados, porque ya hace eh, casi diez meses que está esta ley esta esta reforma en vigor y ya podemos dar cuenta de los resultados de los primeros, no los definitivos, pero sí de suficientes para darnos cuenta de si eh, lo que pensábamos al principio, sino desde los puntos de partida, eran acertados o no. Empiezo entonces, sin, sin más, con estos tres puntos. El, la reforma en materia de subcontratación partía de unos supuestos. Los supuestos, a su vez, se marcaba en una problemática más grande, que era la problemática de la informalidad laboral en México. Darles uno unos datos para que veamos que esto fue un eslabón importante, en una cadena muy grande. Es, eh, es una solución para una problemática estructural. Y la problemática estructural es que el trabajo formal en México históricamente ha sido un trabajo minoritario. Y esto es trascendental porque es muy difícil construir un estado del bienestar un Estado justo, un Estado que redistribuya la riqueza, si el trabajo que se crea no es formal, si la población laboralmente activa no tiene sistemas de protección social, si no cotizan al IMSS, al ISTE, es decir, si no tienen eh, asegurada que si se enferman el Estado los, los cure, ¿no? eh, que si tienen hijos tengan derecho a, a guardería, que tengan derecho a la vivienda. ...fuera del de, eh, mercado bancario, que eh, si se enferman tengan derecho a bajas eh, pagadas por enfermedad, vacaciones pagadas y un tema fundamental, que tengan derecho a una pensión. Es decir, darse de alta y tener un empleo formal significa tener acceso a una red de protección fundamental para el reparto de la riqueza, para el bienestar eso aunado a un salario digno y remunerado. Bueno, pues esto que suena tan, tan claro y tan objetivo, en México históricamente ha sido una excepción porque les doy el dato, aproximadamente 53 millones de trabajadores y trabajadoras en México están en activo, 53, y de ellos están en sistemas de seguridad social, fundamentalmente el IMSS, únicamente 21 millones Y dicho esto, quiero también transmitirles que eh, 21 millones de trabajadores, además en el IMSS, es un dato histórico. Es una de las cifras de más alta cotización histórica en el IMSS. Es decir, aun teniendo datos históricos de cotización al IMSS, son 21 millones de trabajadores y trabajadoras frente a 53. ¿Qué pasa con el resto? El resto es población activa que por una razón, perdón, es que, eh, <risa> que por un una millón de trabajadores, por otra, en el es un... <risa> perdón, perdón, les pido comprensión. Son millones de trabajadores que por una razón o por otra están trabajando, están trabajando honradamente, pero irregularmente, es decir, informalmente, no tienen... acceso a sistemas de seguridad social. Entonces, que el, más o menos el 40% de la población activa sea formal y el 60% de la población activa sea informal es un problema mayúsculo, es un problema estructural, insisto, para construir eh, y financiar sistemas de seguridad social solventes, efectivos y largo y largo plazistas. Bueno. Entonces, el problema de cómo histórico de, de, de, de la hacer pasar de a esos millones de trabajadores, a ese 60% de la población activa, de la informalidad a la formalidad, es, es un problema eh, muy, muy grande que se escapa ahora eh, a, mi, y a mi intervención. Mi intervención se centra ahora en otro subcampo, que es que estos 21 millones de personas de trabajadores y trabajadoras que sí están cotizando a la seguridad social, millones de ellos no lo hacían debidamente. Y aquí entramos ya en el tema para el que eh, nos invitaron hoy, que es el tema de la subcontratación. Si quieren, otro, otro día podemos hablar de las políticas públicas para ese 60% que está en la informalidad. Pero insisto, no es el tema de hoy. El tema de hoy es la subcontratación. Y la subcontratación Partíamos del diagnóstico que de estos 21 millones de trabajadores y trabajadoras que sí cotizaban al IMSS, pensábamos, los diagnósticos eh, de, de, de bases de datos, estudios, indicaban que 5 millones de ellos estaban dados de alta en el IMSS con esquemas irregulares abusivos, ilegales de subcontratación y por tanto estaban siendo mermados y lacerados sus derechos eh, a través de estos esquemas abusivos. Esto significa que aproximadamente 5 millones de trabajadores, unos en un esquema y otros en otro, estaban trabajando para un patrón que no era su patrón real. Pero no solo no era su patrón real, sino que estos intermediarios, estas empresas que, cuya única función era ser patrón intermediario entre el trabajador y la empresa real, estaban ahí justamente para incidir en la productividad de las empresas bajando el costo de lo laboral. Y, y bajando el costo de lo laboral era haciendo esquemas fraudulentos contra el IMSS, contra el fisco, pero fundamentalmente contra el trabajador y además contra las empresas y los empresarios que no acudían a estos esquemas y que eh, sí si contrataban directamente a, lo, a los trabajadores y sí si les otorgaban todos sus derechos en el IMSS. Es decir, defraudaban a todo el mundo, defraudaban a México por activa, por pasiva, por, re, por reflexiva. Es decir, defraudaban al trabajador porque estaban dándoles de alta su salario en el IMSS por debajo del de salario real. Es decir, cobraban, por ejemplo, el, el equivalente a tres salarios mínimos y solo nos daban de alta en el IMSS por un salario mínimo. El resto del salario se lo pagaban con esquemas como derechos de autor, fondos falsos de pensiones, que son esquemas que no tributan igual que el salario y que incluso reciben beneficios fiscales. Es decir, falso salario mínimo, falsos derechos de autor, es decir, subcotización. Esto es muy grave porque si un trabajador ha vivido en, en activo con un salario equivalente a 20 mil pesos al, al, al mes, pero toda su vida han cotizado por él con el equivalente a 5 mil, se va a pensionar y, y todos sus derechos se, se van a ver re restringidos al volumen cotizado de 5 mil, no de los 20 mil. Esto aplíquenlo a todo el esquema. Pero además de mentirle a la autoridad y mentirle al trabajador, Además, están obteniendo subsidios eh, irregulares, porque el salario mínimo tiene una serie de subsidios. En fin, un esquema de defraudación absoluto. ¿Qué significaba esto? Significaba esto que si de por sí, 21 millones de trabajadores o 20 millones al principio de la administración eran, es un número minoritario de trabajadores en esquemas de formalidad, además, el 30% de ese universo estaba con esquemas de dudosa legalidad. Este era el esquema. Entonces, de lo que se trataba era de que estos 5 millones de trabajadores que calculábamos ap aproximadamente, pudiéramos lograr que trabajasen legalmente, que trabajasen de iure para quienes trabajaban de facto. Es decir, que la actividad económica de ser patrón intermediario cuya única función de mi empresa es que una empresa real no tenga trabajadores para que yo funja como intermediario, yo maneje tu nómina y yo sea el patrón por ti, fuera un esquema proscrito porque lo que fuimos descubriendo es que este esquema medularmente, medularmente solo servía para eh, defraudar a los trabajadores. Era un esquema donde se trataba de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, afectando ilegalmente a los trabajadores, a la seguridad social y al fisco. Esta era la hipótesis. Bien, la hipótesis era cierta o no era cierta. Lo que hicimos en, en el año 19, en el 2019, fue lanzar junto en cooperación con el IMSS, eh, con el SAT, con la Procuraduría Fiscal y con la UIF, eh, y por supuesto en, encabezado eh, estos esfuerzos por la Secretaría del, del Trabajo, lo que hicimos fue salir a las empresas, salir al país a hacer operativos de inspección especializados en subcontratación, averiguar si estas hipótesis eran ciertas o no, porque además no encontramos en los eh, archivos de inspección de la Secretaría del Trabajo operativos anteriores hechos en los años eh, que nos... Eh, Antecedieron, porque acuérdense que estos esquemas que les acabo de resumir eran ya ilegales en la legislación anterior. Es decir, no es que estos esquemas hayan sido eh, proscritos ahora. Contratar el objeto fundamental de tu empresa estaba prohibido ya desde la reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo desde 2012. Entonces, el objetivo era, si estaba prohibido, cómo era posible que se hubiera extendido como una hidra cancerosa eh, por todos lados. Bueno, la idea entonces era, eh, ¿es factible o no es factible? ¿Es real o, o no es real? Hicimos una serie de operativos y nos dimos cuenta que lo que pensábamos era cierto. Había una, había una industria enorme de la subcontratación ilegal y abusiva y descubrimos todos estos ítems. En, en industrias muy importantes, muchas de ellas, en el comercio al menudeo, al mayoreo, en el negocio eh, hostelero, en la, en la minería, en, en los jornaleros agrícolas, es decir, muy pocos sectores se eh, libraban de no tener esquemas eh, abusivos de, de subcontratación. En fin Una vez que determinamos que el tamaño de la industria ilegal de la subcontratación y de las praxis ilegales de la subcontratación era de tal tamaño, determinamos que no podíamos combatirlo con la Ley Federal del Trabajo en una reforma de 2012, porque además con inspecciones federales del trabajo, que no podemos a, a, a hacer más en este tema de 7 u mil al año, no íbamos a acabar con un fenómeno que estaba invadiendo... El tejido productivo y laboral del país completamente. Entonces, la solución final fue hacer una reforma estructural del aparato legal para prohibirlo taxativamente. Hacer una reforma profunda, pero sencilla, articulada y orquestada eh, para hacer compatible la ley federal del trabajo con la ley del IMSS, con la, con la ley del Infonavit, con el Código Fiscal de la Federación y con la ley del IVA. Hacer un paquete compacto y claro y mandar un mensaje muy claro de que la subcontratación eh, de personal se prohibía tajantemente. Esta fue la, la idea. Hubo un, eh, como explicaba mi compañero Encinas al principio, hubo un proceso muy largo de diálogo, de discusión, de encuentros, de, de desencuentros con el sector eh, empresarial y sindical y finalmente la propuesta del, eje, del ejecutivo parte de un eh, acuerdo tripartito que además eh, salió una, ma una mayoría parlamentaria amplia. Entro muy rápido en el, en el punto 2. ¿Qué dice la, la, la reforma en materia de subcontratación? Es muy fácil de explicar y muy compleja de llevar a cabo. Pero lo que dice básicamente es que la subcontratación de personal en México está prohibida. Sin excepción. Punto. No hay más. Es decir, tú no puedes subcontratar bajo ningún concepto y bajo ninguna excusa al personal que haga el trabajo del objeto social de la empresa y de la actividad económica preponderante. Y esto del objeto social de la, de la empresa es lo que dice tu acta constitutiva y la actividad económica preponderante es por lo que facturas más en el SAT. Son dos datos objetivos. Por tanto, una empresa... No puede contratar a otra para que le mande personas para hacer estos dos objetos. No se puede. Es decir, ninguna empresa puede existir y no tener personal o tener un 1% del de personal. Un fenómeno que, que ocurría muy frecuentemente y pongo el ejemplo del sector financiero u hostelero. ¿no? que eh, Muchos bancos no tenían personal eh, eh, todo su personal estaba subcontratado. Y en los hoteles... Exactamente igual. Entonces, no se puede subcontratar personal. Por tanto, en consecuencia, las empresas cuya función es suministrar personas y cuya tarea es ser patrón intermediario, quedan proscritas a esa actividad. A esa actividad ya no puedes dedicarte a ello. Ahora, la ley lo que dice, que esto no es una excepción, es una explicación. Lo que dicen las leyes es que sí puedes subcontratar obras o servicios especializados distintos de tu objeto social y de tu actividad económica preponderante. Es decir, no te permite subcontratar personal, te permite subcontratar empresas sustantivas, empresas especializadas, empresas de verdad que te den un servicio que tú necesitas pero que no forma parte. Ni de tu actividad económica preponderante, ni de tu objeto social. Pero tiene que ser empresas de verdad, no despachos de papel ni de, ni de humo, no defraudadores ni intermediarios, sino una empresa de verdad que da un servicio distinto del que das tú. Por ejemplo, y típicamente un banco que quiere con, contratar un comedor industrial para que le dé de comer a sus trabajadores. Debe contratar a una empresa de comedores, una empresa de eh, cocina y una empresa, pero una empresa. Y esta empresa tiene que darse de alta en un registro de empresas especializadas ante la Secretaría del Trabajo, que es el REPSE, y poner en el contrato entre ambos ese número de REPSE. <coughs> ese registro lo que garantiza es que la empresa de vigilancia, la empresa de mantenimiento, la empresa de catering, la empresa de lo que fuera de fumigaciones, la, de lo que de capacitación sean empresas sustantivas con patrimonio sustantivo dedicados a dar el servicio sustantivo de vigilancia, de limpieza, de fumigación, de mantenimiento, de frigorías, de lo que fuere. No son suministradores de personal, no son enganchadores, no son coyotes, sino son empresas que le dan un servicio a otra. Y para asegurarnos de, de esto se crea en la ley el famoso REPSE. Entonces, eh, la ley dice esto, exactamente esto. Bueno, entro entonces eh, muy rápido al eh, punto 3, que es los resultados. A partir de la entrada en vigor, la ley <coughs> mandató dos cosas, distintas, hermanadas, paralelas, pero, eh, pero distintas. Estas dos cosas son, por un lado, se le dijo a todas las empresas del país que tuvieran a su personal subcontratado bajo dos figuras que se conocen popularmente con designaciones eh, en inglés. Es decir, los que tuvieran a su personal subcontratado a través de, de una empresa de personal distinto a la propia empresa, lo que se conoce como outsourcing, tenían que cortar de raíz el vínculo con el outsourcing, reconocer en una sustitución patronal a sus trabajadores y darlos de alta en la razón social productiva central de la empresa. E igualmente se dijo con las empresas que usaban el insourcing. ¿Qué es el insourcing? El insourcing es lo mismo que el outsourcing. Lo que pasa es que el dueño de la empresa productiva real es el mismo que el dueño de la empresa de papel, de la empresa eh, intermediaria donde pone la, la nómina. Es decir, yo soy el dueño de la fábrica pero mi plantilla no está en la fábrica, sino está en una empresa que también es mía, pero que no es la, es la fábrica, que solo se dedica a tener a los trabajadores ahí, solo, solamente a, a eso. no Entonces, se les dio la orden de toda empresa que tenga esto debe cortar eh, absolutamente eh, para eh, que todos esos tra eh, trabajadores, eh, a, a partir de una fecha de los transitorios que, que dio la ley, empiecen a trabajar con el patrón real. Eso por, por un lado, ¿no? Y por el otro, eh, se les dijo a todas aquellas empresas que quisieran ser subcontratadas por otras para dar eh, servicios sustantivos que se dieran de alta en el REPSE, ¿no? Esto es así. Bien, dicho esto, ¿cuáles han sido los resultados incipientes aún? Tengan en cuenta que la reforma tiene menos de un año y es una reforma... Que viene a cimbrar un modelo que tenía putrefactado, invadido, carcomido y en una metástasis absoluta un porcentaje enorme del mercado la laboral, afectando derechos salariales, de negociación colectiva eh, y de cobro del de PTU, el famoso participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? que no lo expliqué antes, pero es, es obvio. Si estos 5 millones de trabajadores no estaban dados de alta en el IMSS bajo la, el número patronal de la empresa productiva, que es quien genera la utilidad, no tenían el derecho a la utilidad, puesto que estaban con empresas intermediarias que no, eras, que no eran más que tapaderas, que no generaban ningún tipo de utilidad. Entonces, esto era uh, fun, fundamental. Bueno, el, um, el, lo, los resultados fueron 3 millones de trabajadores, Tres millones de trabajadores pasaron en el periodo transitorio de la ley de empresas de humo, de empresas intermediarias, de autoseras o de insorceras a trabajar por primera vez bajo el, el registro patronal de su patrón real. Es decir, por primera vez los bancos de México dieron de alta sus plantillas en el banco productivo real. En gran parte de la industria de la minería, parte de los hoteles, o sea... Grandes sectores del de país, tres millones de trabajadores transitaron de un modelo a otro. Es decir, insisto, transitaron de eh, intermediarios a trabajar para quien trabajaron siempre, para su patrón real de siempre. Tres millones de trabajadores. Eh, me preguntarán, ¿dónde están los otros dos millones? Bueno, estamos estudiándolos porque una parte de, eh, de ellos... ...todavía no lo han hecho, es decir, hay empresas en incumplimiento, esto tampoco se nos escapa, por eso estamos en operativo de inspección, hay empresas que no lo han hecho aún, es decir, el esquema de subcontratación por el mero hecho de publicarse esta ley no se terminó. Ahora viene el, el proceso de, de, de fiscalización, pero tampoco podemos ocultar el hecho de tres millones de trabajadores que sí. Y luego hay un fenómeno importante que es que hay muchas empresas que antes se dedicaban a la subcontratación que se han transformado en empresas sustantivas de aquello que más subcontrataban. Es decir, hay empresas que de suministrar personal se convirtieron en dadoras de servicios sustantivos. Entonces, estamos también vigilándolas para que este supuesto sea cierto. Primer dato, entonces, 3 millones de trabajadores que por primera vez en la historia pasaron a trabajar para el patrón real y por, por, por ende, por primera vez en la historia, tiene el derecho a estar en el sindicato eh, con el contrato colectivo real, derecho al PTU, negociación colectiva auténtica, eh, etcétera Segundo dato muy significativo. Estos 3 millones de trabajadores en promedio están cotizando al ins con un salario un 22% más alto. Es decir, parte de los costos de la intermediación, al cortar con la intermediación, se fue al salario cotizado en el IMSS. Nos daba la razón en que había un subregistro enorme en el IMSS. Entonces, significa 22% en promedio de el salario arriba de cotización eh, al IMSS. Esto es un, un dato también revelador de que dimos en el hueso, de que la reforma estructural puso el dedo en una llaga importante. Y el otro el significativo es que la subcontratación, y voy terminando ya, la subcontratación era un mecanismo para eludir, como he repetido varias, varias veces, obligaciones de los patrones con los trabajadores. Y una de ellas es es un derecho constitucional en la participación de los trabajadores en las utilidades. Tan es así que este año 2022, que es el primero que se reparten las utilidades en el marco de la, de la nueva ley que prohíbe la subcontratación, el aumento del reparto de utilidades a los trabajadores ha sido de más de 100.000 millones de pesos. ¿Esto significa que las empresas han ganado este año más que el anterior? No, o no necesariamente. Lo que significa es que miles de empresas que no repartían utilidades a los trabajadores antes porque los tenían en esquemas de outsourcing o de insourcing o de subcontratación, este año están repartiendo utilidades porque tienen a sus trabajadores por primera vez en su plantilla. Entonces, estamos hablando de mil millones de pesos que se ha, se ha puesto directamente sin intermediarios en los bolsillos de los trabajadores por primera vez en la historia. Esto significa un, un, un aumento enorme, un aumento de más del 100% en el reparto de las utilidades. Es decir, reparto de las utilidades disparados en números históricos, Salario de cotización al IMSS por encima del 22%. 3 millones de trabajadores han pasado de un esquema a otro. Compañeros, creo que tuvimos un... Tenemos que hacer una, una, una política muy seria de fiscalización, de profundización y de maduración en el proceso, pero creo sinceramente que sin autocomplacencia debemos estar orgullosos de esta reforma que hemos visto en resultados contundentes como les, los que les acabo de explicar en menos de 10 meses. Falta mucho por hacer, mucho que mentalizar, que concientizar, que, eh, que organizar, pero eh, desde el optimismo de que el diagnóstico era el adecuado, la reforma es la adecuada y no habla el voluntarismo, sino hablan estos datos que les acabo de, de compartir. Mil gracias por escucharme, por su paciencia y perdón por mi tono de, de voz y mi tos. Muchas gracias, un abrazo. Compañero Alejandro Salafranca, muchas gracias por compartirnos este tema. Un placer escucharlo y fue importante los que nos comentan en relación a la normatividad que alcanzó la reforma. Eh, laboral, la visión que trae la puerta a transformación, que busca poco a poco ir garantizando cada vez más y más los derechos laborales. Y pues bueno, nos damos cuenta de que es importantísimo el tema de la seguridad social, y que gracias a esta reforma laboral que está implementando al trabajo de la Secretaría, pues estamos viendo que ya es ilegal ese tipo de subcontratación que afectaba eh, los intereses de, de los trabajadores. Y también, pues, si bien el gobierno como autoridad vela por que se respeten y sean nuestros derechos, también como trabajador, pues, debemos conocer nuestros, nuestros derechos, ¿no? Y bueno, para continuar, le damos la palabra al compañero Luis Felipe Lugia Corela, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, precisamente con el tema de la nueva política de salarios mínimos. Compañero Luis Felipe, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar en este seminario, en esta presentación, con la gente que está interesada en las políticas de, de la cuarta transformación y sobre todo la parte laboral, que es una de las de lo que más se ha transformado eh, en los últimos tres, cuatro años que van de gobierno. Y, y antes de entrar a, a la política específicamente de salarios mínimos, que es lo que me toca hablar y, y, y la, además ya lo hablaron bastante bien mis compañeros de la Secretaría del Trabajo, tengo que dar un poco de contexto de, de, de qué, qué, qué ocurría en México antes y por qué este cambio tan radical o por qué nosotros podemos decir la verdad que hay una transformación en el mundo del trabajo muy, muy grande. ¿no? Y, y básicamente eh, es porque eh, antes de, de este gobierno existía una política laboral y económica muy diferente a la que existe actualmente. Eh, la política anterior, eh, de una política más neoliberal, es una política completamente enfocada en otros factores, eh, Estaba eh, utilizaba al salario y a la precarización laboral como una de sus herramientas de competencia a nivel internacional. Es decir, recordemos que en México, después de, de la crisis que ocurrió en los años 80, donde se devaluó la moneda mexicana de una manera abrupta, eh, la reacción en ese momento del gobierno mexicano fue para contener la inflación utilizar los salarios y a los sindicatos como instrumento de control y con esto poder frenar un poco la inflación. Y, y lo que hacían básicamente era eh, mantener un salario mínimo muy bajo, que en aquellos tiempos el salario mínimo también era utilizado como una medida que, que dictaba todos los tabuladores, no nada más el salario mínimo, y además eh, los sindicatos que, eh, digamos, más corporativistas en ese tiempo. También eh, buscaba mantener la paz laboral a toda costa, cero huelgas, eh, salarios bajos, etcétera. Y así la demanda, digamos, las personas no tenían ingresos o tenían ingresos muy bajos y el consumo bajaba y por lo tanto los precios también bajaban. posiblemente se quedaron con esa política, con la idea de que eventualmente esto nos iba a servir para competir a nivel internacional y, eh, a, a, a, digamos, abrirnos al comercio internacional y que las inversiones llegaran. Y fue una apuesta que el gobierno mexicano de aquellos tiempos tuvo y que pues la verdad terminó eh, no funcionando para nada es decir, aumentó el número de pobreza, aumentó la desigualdad, se perdió el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y, y en realidad nunca logramos transformar nuestra industria digamos, no existe una política industrial a la par de esto para te, atraer inversiones directa y luego nosotros ser capaces de crear nuestra propia tecnología, crear nuestra propia industria y, y, y generar trabajo digno y mejor pagado y esto pues, nosotros lo podemos ver eh, en cualquier momento que alguien revise números. Este, yo soy más un tecnochairo, chairo entonces me gusta mucho revisar los números. Y, y podemos ver cómo China, por ejemplo, un país que le apostó algo muy parecido a México en los mismos años que nosotros, en los 90. Y, y China se caracterizada en todo el mundo por esa misma ideología de tenemos salarios muy bajos. Y entonces vengan a nuestro país, inviertan, porque aquí la mano de obra es más barata y aquí es donde pueden producir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues China durante muchos años se mantuvo en esa política, pero a partir del año 2007 empieza a crecer el salario de una manera exponencial comparado con México. Entonces, México, que estaba por arriba de China en salarios todavía, en 2000, el 2007 es rebasado y después eh, el gobierno chino cambia su, su, digamos, su política pública en el mundo laboral y decide ir por una política más de, eh, eh, de tecnología avanzada, pero también de un trabajo más digno, de un trabajo que, que realmente fuera bien remunerado, más capacitado, etc. Y entonces actualmente en China el salario es más o menos este, casi dos, tres veces más alto que el de México en promedio. Y esto solamente se debe a este tipo de decisiones no muy claras y, eh, de un gobierno. Eh, otro tema importante es que si nosotros nos comparamos con otros países de América Latina, que digamos no tenemos las mismas condiciones, pero son similares, México es el que tiene los peores salarios de todo de toda eh, América Latina, con excepción solamente de Haití, y, y, y esto se mantiene constantemente bajo durante todo el periodo neoliberal, es decir, de 1980 hasta el año 2015, 16, 17, por ahí, los salarios en México están caen y luego se mantienen planos, no crecen, no cambian. En cambio, los compañeros de, de otros países de América Latina sí tienen incrementos, en, sobre todo Bolivia es de los países que más ha mostrado un crecimiento en el salario y Chile eh, en, y también un poco en cierta medida Uruguay, pero el punto es que México es el que se ha mantenido más rezagado. Existía una ideología detrás para poder decir que los salarios no podían subir en México. Existe, de hecho, toda esta ideología y está basada en conceptos equivocados de economía donde eh, asumen que México es un país donde existe la libre competencia en el mercado de trabajo, y por lo tanto los trabajadores que no trabajan no trabajan porque no quieren, y los trabajadores que sí trabajan no son suficientemente productivos, y como no sube la productividad laboral, todavía algunas ocasiones quizá lo vayan a escuchar, entonces no puede subir ni el salario promedio ni el salario mínimo. Ese era el argumento principal, que existía ese dogma eh, por el cual no se podía subir el salario. Y el segundo era que subir los salarios tendría como consecuencia unas tasas de inflación desmedidas, enormes, y que iban a destruir la economía, y que la inflación, al ser más elevada que el salario mínimo y que el salario promedio, pues no iba a servir de nada subir los salarios. Entonces, estos eran como los dos, como, eh, digamos, como los ejes centrales de, de una doctrina, de un dogma que dominó durante muchos años el país, y también dominó a otros países, y, y es una mentalidad que existió durante muchos años. Sin embargo, ya cuando nosotros podemos eh, ver a los números, qué que es lo que realmente está ocurriendo en México, pues eh, es posible construir una gráfica de, para ver la productividad laboral y el salario promedio en México desde 1980, que son los datos más atrás que tiene Inegi. Y sí podemos ver cómo la productividad laboral en México eh, ha crecido casi tres veces, es decir, se ha triplicado en estos años y el salario en México ha caído eh, en, estos, en estos últimos 40 años. Entonces el argumento de que existía un modelo donde no podemos incrementar el salario mínimo o el salario promedio porque la productividad laboral no subía era totalmente falso y estaba basado solamente en una idea, pero no estaba basado en los números y en los datos que existían en México y que cualquiera podía consultar esos están públicos están en el INEGI quien quiera lo puede hacer y replicar también con gusto se los podemos mandar al final de de la de esta de, de, de, de mandarles una presentación o los números. Entonces, en fin, el caso es que México era un, un país eh, donde se pensaba eso y por lo tanto no estudia el salario. Ahora, esto es como un poco el pasado y ahora vamos a hablar un poco de qué está pasando y qué ha cambiado. Eh, a partir de, del año 2019, es decir, en enero, de, del primero de enero, el salario mínimo se incrementa de manera eh, muy importante y sustancial porque es uno de los mayores incrementos que tuvo en ese momento desde hacía varios años, desde 30 años aproximadamente. Y el incremento en ese momento fue solo 16.2%, pero era un incremento muy importante porque el salario mínimo, por primera vez desde que existía, estaba bueno, desde que existen datos de, de pobreza en México, estaba por la, arriba de la línea de pobreza. Es decir, antes el salario mínimo era sinónimo de pobreza. Si alguien el ganaba el salario mínimo no alcanzaba para tener los bienes básicos que calcula Coneval que deben tener. Y recuerden que estos bienes básicos son muy, muy básicos. Es decir, no estamos hablando de una canasta que incluya eh, como la canasta de la inflación que incluye refrescos, que incluye eh, una cierta cantidad de carne no no en este caso son las mínimas calorías que necesita una persona para sobrevivir y ni siquiera para eso alcanzaba el salario mínimo en el año 2018, 2019 por primera vez en la historia se logra que alcance para eso y eh, en la zona libre de la frontera norte se hace una política pública muy interesante que es duplicar el salario mínimo, es llevarlo al doble ¿Por qué lo hicimos así? Y estos son los temas muy interesantes de cuando alguien estaba, con nosotros diseñamos la política pública, ¿no? Justo eh, estaba, teníamos la idea de, de que en la frontera norte se redujeran los impuestos, es decir, que el, la, el IVA bajara y que el ISR bajara, por lo tanto esto iba a reducir el costo que tenían las empresas, y, por, y las empresas iban a tener más libertad de generar más empleo, de inversiones, etcétera, y esto iba a servir un poco para frenar la migración, ¿no? es decir, para lograr que algunos trabajadores, obviamente no todos, pero algunos, al llegar a la frontera y ver que, la, digamos, había prosperidad económica, no, no, decidieran quedarse en México. Pero entonces, eh, para asegurarnos que realmente este, este, este eh, digamos, todo este apoyo que se iba a dar en el norte del país en, en impuestos, beneficiara no solamente a los empresarios, sino también a los trabajadores, pues decidimos incrementar el salario mínimo al doble con la idea de que esto iba a provocar que las empresas utilizaran parte de este apoyo para incrementar salarios y que no despidieran gente, que nos dieran precios, etc. Entonces ocurrió esto en el primer año de gobierno, en el 2019, y hicimos muchos estudios y análisis y encontramos que el salario mínimo no tuvo ningún impacto en precios. Es decir, nosotros en Conasam lo hicimos, lo hizo Banco de México, lo hizo en organismos internacionales, y el salario mínimo fue una política que en vez de que tuviera un impacto negativo en el empleo, como a veces se pensaba en algunos países, no tuvo ningún impacto negativo. Y de hecho, cuando nosotros revisamos en el largo plazo, tuvo un impacto positivo en el empleo. Ahorita les voy a explicar un poco más por qué y, y cómo ocurrió esto. Entonces, eh, eh, ese fue un primer paso. Y en los próximos años eh, seguimos incrementando el salario mínimo y siempre eh, es importante aclarar que estos incrementos se hacen de manera tripartita. Es decir, es una propuesta que impulsa el gobierno de México al interior de un seno de, de, de la CONASAMI, donde está representado el sector obrero y el sector empresarial. Y no necesariamente estamos de acuerdo los tres todo el tiempo. Eh, sin embargo, gracias al impulso que nosotros le hemos dado por parte de la Secretaría del Trabajo y por parte del presidente de la República, hemos convencido a los sectores para que eh, digamos, se sumen a esta idea de que es necesario que el salario suba. Eh, en los últimos años, en los años que van del sexenio, el salario mínimo se ha incrementado como nunca antes en la historia de México. Es decir, hubo una un etapa en México donde el salario mínimo es más alto que actualmente. Su pico máximo fue en 1976, pero para llegar a este nivel de incremento, el salario mínimo eh, se incrementó en 1936. Estaba más o menos a los niveles que estaba cuando nosotros llegamos a, a la presente administración. Es decir, tardaron alrededor de 30, 40 años en que el salario mínimo alcanzara el nivel de, de, de que tenía en 1976. Y nosotros, en estos eh, cuatro incrementos, cuatro años que llevamos, el salario mínimo se ha casi duplicado eh, en todo el país y en la zona libre de la frontera norte se ha incrementado en 194.6%. Términos reales, ¿qué es lo que nos importa? ¿Cuánto está por arriba de la inflación en el salario mínimo? Porque muchas veces hemos escuchado recientemente más en los medios de que por culpa de la inflación el salario mínimo no se ha incrementado, no, no ha sido suficiente el incremento, lo cual pues, es, es falso. Es decir, el salario mínimo por arriba de la inflación se ha incrementado en 65.1% en lo que va del sexenio, es decir, un incremento bastante alto y considerable y en la zona libre en 148.7%. Ahora, esto no, no es lo mismo que los salarios promedio, ahorita vamos a hablar de estos que también se encuentran aún por arriba de la inflación, pero en una manera menos, eh, digamos, eh, no es un incremento tan grande, porque el salario mínimo, recuerden que es el piso mínimo que los trabajadores pueden recibir por su trabajo, y por lo tanto, el resto de los salarios, si bien el salario mínimo los empuja un poco hacia arriba, no necesariamente tienen que incrementarse en la misma proporción. Eh, entonces, eh, una de las cosas eh, importantes que, tenemos, que quiero informarles y contarles es cuál es la meta que tiene el gobierno de México. Porque una cosa que eh, es complicada de esta política pública es que no podemos incrementar el salario mínimo eh, de manera acelerada o de un día para otro de una manera abrupta. Es decir, tenemos que eh, irlo eh, aumentando gradualmente. Y calculando siempre que el impacto se pueda absorber por las empresas, pero al mismo tiempo que sea suficiente para que los trabajadores tengan un salario más digno y que, y que vaya superando cada vez más las expectativas que tenemos. el Lo que tenemos para el año 2024 es que el salario mínimo sea dos veces la línea de bienestar de Coneval. ¿Por qué queremos que sea dos veces la línea de bienestar? Porque... En México, aproximadamente eh, cada hogar tiene alrededor de cuatro personas que, que viven en este hogar eh, y de estas dos personas trabajan y dos son dependientes económicos. Entonces, este objetivo es, es, es para lograr que cada persona pueda mantenerse a sí misma con su salario mínimo y además pueda mantener a un dependiente económico adicional, lo cual cubriría todos los hogares mexicanos para que ninguno de estos vive en pobreza. Eh, Esto es en promedio, obviamente porque existen algunos casos distintos. No hay hogares donde quizá vivan más eh, personas, a lo mejor hasta seis, ocho, y donde haya menos personas trabajando. Pero en promedio, digamos, la reducción de la pobreza sería de manera muy relevante. De hecho, eh, cuando nosotros iniciamos la política del salario mínimo, eh, los primeros años se redujo la pobreza en 4.3 millones de personas salieron de la pobreza laboral solo porque incrementó el salario mínimo. Eh, sin embargo, cuando empieza la pandemia, esta, digamos, este gran logro se revierte ¿no? porque muchísimas personas dejaron de trabajar en la pandemia y este es uno de los ingresos más importantes que tienen los hogares mexicanos, que es el ingreso de trabajo. Y, y, y entonces la, nuevamente la pobreza eh, creció en ese periodo. Sin embargo, eh, en, los, en los pocos meses que llevamos posteriores a la pandemia, bueno, un año y cachito, eh, la, la, la pobreza se ha vuelto a reducir de 46%, que estaba en el pico más alto, a 38.8%, que esto ya es menos pobres que cuando inició el sexenio. Sin embargo, no es el pico más bajo, digamos, lo más bajo que hemos logrado alcanzar fue 36.6%, ¿no? Es decir, 2% menos todavía. Pero, ¿por qué es posible que, que los ingresos, que, que las personas que estaban en pobreza salieran tan rápido? Porque por ley, por el salario mínimo, los ingresos de los hogares son más altos. Ninguna empresa puede pagar por debajo del salario mínimo en el sector formal. Y esto hace que empuje, digamos, el ingreso de las familias ya que la recuperación haya sido mucho más rápido. Otra cosa muy importante que tiene que ver con el tema de la pandemia fue el, el empleo que les, que les mencionaba ahorita. La zona libre de la frontera norte durante la pandemia tuvo una caída muchísimo más baja en el empleo que el resto del país. Es decir, la, la, la zona libre cayó en alrededor del 2, 3% en el empleo, mientras que el resto del país tuvimos caídas del 4, 5, 6%, dependiendo del mes que lo estábamos revisando. Y además, la recuperación en la zona libre de la frontera norte del empleo y de la economía fue mucho más rápida que en el resto del país. La otra, decidimos entonces comparar qué municipios de México se parecen a la zona libre de la frontera norte y entonces seleccionamos algunos municipios que están en Jalisco, en Puebla, en el Estado de México, que son principalmente municipios con un alto contenido de manufacturas como en el norte del país y, y descubrimos que aún así se mantenía esta diferencia, este dinamismo tan grande en, en el norte del país. Y una de las causas principales de que el empleo no haya caído y que, y que haya subido, digamos, este, más el consumo, la demanda y que haya sido dinámica la economía fue por el salario mínimo. ¿Por qué? Porque los trabajadores tenían mayor ingreso en sus bolsillos. Este dinero lo utilizaban para gastar localmente. El mercado local del norte del país fue lo que sirvió como motor, revivió, digamos, el mercado interno para lograr que eh, la economía de, de la frontera norte se mantuviera a flote en medio de una crisis que casi todos los países del mundo tuvieron y que ninguno se mantuvo un dinamismo tan grande como en esta zona de México. Eh, es por eso que creemos que si no hubiera sido por incrementos del salario mínimo que hicimos incluso durante la pandemia, quizá la recuperación hubiera sido un poco más lenta y quizá hubiera habido mayor dinamismo económico del que estamos viendo actualmente. Eh, otra cosa que tiene de valioso este tipo de política pública como el salario mínimo es que eh, tiene impacto también en la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, entre personas indígenas y personas no indígenas, etcétera. ¿Por qué? Porque eh, normalmente, de hecho, lo que nos muestra la estadística en México es que hay más mujeres y más indígenas que ganan el salario mínimo, porque los hombres tienen que tener salarios más altos que las mujeres por lo tanto, tienden a ganar más, quizá ganan hasta un y medio o, o dos salarios mínimos, y las mujeres hay una gran cantidad que sí ganan justamente el salario mínimo o poquito más del salario mínimo. Por lo tanto, cuando se incrementa el salario mínimo, se reduce la brecha de ingreso entre hombres y mujeres, principalmente en los, en los sectores, digamos, en donde en los salarios o en los ingresos de los trabajadores que menos ganan, porque justo es donde el salario mínimo tiene el mayor impacto. Un estudio que hicimos en Conasami nos mostró. Que de 2019 a la fecha, el incremento del salario mínimo redujo la, la brecha de género entre hombres y mujeres en 20%. Es decir, se redujo bastante, lo que no se había reducido en muchos años. Y, y lo más relevante también es que si nosotros vemos en las mujeres que menos ganan, es decir, vemos al 10% de las mujeres más pobres de México comparado con el 10% de los, más, de los hombres más pobres, la reducción de la brecha fue del 55.5%, se redujo a la mitad. Por lo tanto, este, digamos, la política de salario mínimo, además de tener como objetivo el incremento en general de, del salario mínimo y de beneficiar a los trabajadores que menos ganan, también ayuda a reducir desigualdades entre hombres y mujeres, y a reducir desigualdades entre grupos más vulnerables que otros. Eh, un, una última, o una cosa también que creo que es importante mencionar, que tiene que ver con el tema del salario mínimo, es ver cómo le ha afectado esto al salario en general, el salario promedio. Porque también el salario promedio en México ha crecido. De hecho, en los últimos, en, en lo que va del sexenio, el salario de, de todo, el promedio de México ha crecido en 14%, casi 15%, 14.9%. ¿Y por qué ha crecido? Porque el salario mínimo no solo beneficia a los que ganan el salario mínimo, también beneficia a los que están por arriba del salario mínimo, porque empuja, digamos, a los tabuladores. Es decir, hay empresas que a lo mejor tenían a muchas personas en su tabulador uno, y cuando sube el salario mínimo, alcanzan dentro del tabulador. A veces las empresas tienen niveles, no nivel 2, 3, etcétera. Y el 1 alcanza el nivel 2. Entonces las empresas tienen que reaccionar subiendo el salario también de los de nivel 2. Pero los del nivel 2 también casi acercan a de los del nivel 3. Y entonces también suben el nivel 3, etcétera. Obviamente el impacto se va reduciendo. Entre más arriba, si solo revisamos al 10% más rico de los trabajadores, el incremento del salario mínimo tiene un impacto menor. Ahora, ¿qué, qué, ¿cómo se ve esto digamos en, en números de, en lo que va del sexenio? Pues bueno, si vemos eh, este, el incremento seccional en lo que es toda la República Mexicana, el 10% más pobre de México ha a tener un incremento por arriba de la inflación del 53.1%. Este número parecería, no sé si a ustedes les suena muy grande, pero es. Por ejemplo, si un trabajador ganaba eh, más o menos antes como... Eh, no, nos 4 mil pesos, ahorita está ganando 5.200 pesos en promedio, pero además muchísimos trabajadores, estamos hablando de 4.5 millones de trabajadores beneficiados por los incrementos de salario mínimo que han tenido un impacto enorme en sus ingresos, porque los que ganaron el salario mínimo en el 88, digo en el 2018. Tenía un salario mínimo de 88 pesos y actualmente tiene un salario mínimo de 173. Caso se duplica, digamos, el salario, entonces incrementa mucho su ingreso. Es por eso que vemos que, que los trabajadores, el 10% de los que menos ganan, tienen un incremento del 53% de sus ingresos. No decir nada de la zona libre de la frontera norte, que ahí el incremento es el doble, 117% para los trabajadores que menos ganan, ha sido el incremento que han recibido. Pero esto también se ve en otros niveles, como les decía, por ejemplo, si vemos el 20% más pobre, el incremento es de 38.6%, así también tiene un incremento no tan grande, pero sí relevante. Y si nosotros vemos a los más ricos, es decir, el 10% más rico de los trabajadores, el incremento que llevamos en el sexenio es de 6.8%, es decir, por arriba de la inflación, los trabajadores, incluso los que más ganan, han tenido un beneficio de los incrementos en el salario mínimo. Mm, eh. Ahora, ya que hemos hablado sobre esto, tenemos que pensar un poco como cómo ha cambiado México a, a, a, con este tipo de reformas. Y, y, y, y es que no podemos pensar que la reforma de, del salario mínimo o el cambio en la política de salarios mínimos solo está aislada y, y es una política puramente salarial, sino que en realidad todo está relacionado. Está relacionado a lo que hablaba este Alejandro Salafranca, que es que la inspección laboral ha mejorado y que por lo tanto es más... Eh, actualmente existe la posibilidad de detectar cuando un trabajador no gana el salario mínimo y poner multas a las empresas. Está relacionado con que hemos logrado que las empresas por primera vez en la historia, muchas, no todas, pero muchas por primera vez, paguen utilidades que les, que a sus trabajadores. Y también tiene que ver con que tengamos un sindicalismo independiente, lo que en conjunto hace que el salario en México suba, no nada más es, digamos, el salario mínimo. Eh, y hay que recordar que México es uno de los países donde el pago que existe eh, de del valor agregado al capital es mucho más alto que en cualquier parte del mundo. Eh, México, cuando inició la administración, pagaba 70% de todo el valor que se generaba en México, iba para las utilidades de las empresas de, ya después de impuestos. Es decir, es el dinero que le quedaba al sector empresarial en México, 70% del total. Y para los trabajadores iba solamente el 30% del total. Esto es algo que no es normal. En todo el mundo, eh, las empresas reciben menos eh, pagos que lo que recibe el trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países más capitalistas del mundo, donde tienen pocas regulaciones laborales en ese sentido, que las empresas se quedan con el 19.6% del valor agregado, comparado con el 70% de México. Y los trabajadores reciben el 75%, comparado con el 30% de México. Y si nos vamos a otro país más similar a México, como Sudáfrica, por ejemplo, las empresas se quedan con el, 67, con el 29% y el trabajo con el 67%. Si sí, en México está totalmente al revés de como es en todo el mundo. Y con estas políticas públicas a la fecha, lo que ha ocurrido es que a poco, poco a poco se ha cambiado esta relación de poder que existe entre los trabajadores y las empresas. Y, y, me, y actualmente, aunque todavía nos falta mucho, eh, el pago a los trabajadores es casi el 40%. Es decir, se pasó de 30 a 40% y el pago a las empresas se pasó de 70 a... a al 60%, es decir, hubo un pequeño como una distribución entre lo que se pagaba al capital y al trabajo, pero es una distribución enorme que no había ocurrido en México durante muchísimos años y que me atrevo a decir que en ningún país del mundo se ha dado una distribución de esta manera en los últimos años, y es algo que es una, va completamente contracorriente porque como pueden ver en el mundo, eh, cada vez hay más desigualdad y cada vez hay una distribución más inequitativa entre lo que es capital y trabajo, entonces es, digamos que para cerrar un poco con el tema y no excederme mucho en mi tiempo, es, eh, creo que la política laboral en México en los últimos años es una de las políticas más progresivas y más de izquierda que se han visto en toda la administración. Entonces creo que vale mucho la pena poner eh, mucha atención en estas políticas públicas y sobre todo que piensen en qué es lo que sigue, ¿no? Y seguir el mundo del trabajo en México tiene muchísimo todavía que transformarse. Como hemos llegado y estaba todo eh, casi en cero porque todo estaba en contra del trabajador, eh, hemos logrado muchísimos avances muy rápido porque empezamos, digamos, eh, eh, iniciamos un proyecto casi casi, ¿no? Entonces, lo que sigue en los próximos eh, años es seguir pensando en qué más podemos hacer, seguir subiendo el salario mínimo, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es un salario digno en México? Estamos hay que calcular un valor más alto que el que calcula Coneval. No nos podemos quedar con la canasta básica, tenemos que calcular algo mejor para que realmente el trabajo sea digno. Tienen que mejorar, este, eh, eh, aumentar, digamos, este, eh, hacer más eh, universal todo lo que viene de la reforma laboral, que realmente eh, va todos los instrumentos que estamos creando en este, en este momento continúen funcionando para ir a ser, volviendo más democráticos los sindicatos, y, y así creo que podríamos lograr un país donde hubiera más igualdad entre los trabajadores y las empresas, y esto tendría también eh, como resultado un país más equitativo, con más crecimiento económico, con mayor paz social, como mencionaba Alejandro al principio, y, y nos llevaría a, no, nos llevaría a seguir, eh, deberíamos de seguir, digamos, por este camino. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente por, por su atención a todos y a todas y, y aquí estamos para cualquier pregunta y comentario. Gracias. Perfecto, compañero Luis Felipe. Muchas gracias por tu presentación. Igual de importante que las anteriores. Gracias por explicarnos y traernos un poco más precisamente de cómo era este escenario del salario mínimo eh, temporal y espacial en relación al periodo neoliberal el que estamos viendo actualmente y espacial en relación a cómo es el contexto eh, de México en el escenario internacional y pues bueno, los datos tan puntuales que nos das sobre cómo se comporta el ¿no? salario mínimo eh, en relación a la inflación. Este, bueno, compañeros, quiero aprovechar este momento también para agradecer a la persona responsable de que tengamos estos espacios para la, para la reflexión para, y para la formación a la compañera Diana Paniagua, que es la líder de la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Gracias a ella tenemos estos espacios que se nos facilitan para poder seguirnos preparando. Y al compañero José Manuel Guadarrama, que es el coordinador de este seminario de Economía pues, Neoliberal. Este, igual integrante como muchos otros compañeros... Que forman parte del equipo de la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Un saludo. Y bueno, creo que es hora de pasar a las preguntas y comentarios finales. Ya veo que hay varias manitas levantadas. Entonces, veamos cuántas son. Bueno, tenemos seis manitas levantadas. ¿Les parece si iniciamos con tres? Para que los ponentes puedan responder a esas Y después continuamos Las voy nombrando como me aparecen a mí Y podemos iniciar con la pregunta o comentario Del compañero Orel Domínguez Y se va preparando el compañero Gustavo Adolfo Adelante, compañero Aurel, por favor. Gracias, Gracias. buenas tardes. Este, la pregunta va para el segundo ponente, la verdad que entré rayando a la reunión y este, hablaba acerca de los tribunales federales de, de conciliación y arbitraje, parece. Era de la Secretaría de la Trabajo y Previsión Social. Este, mi pregunta va a... Tuve una vida sindical en, en, en la institución donde trabajo. Y se hablaba mucho de las influencias y amarres políticos, por así decirlo, que tienen los líderes sindicales dentro de lo que son los tribunales. En otras palabras, tienen, por así decirlo, comprado a los, a los jueces muchas veces. Entonces eso hace que las tomas de nota o los cambios que, democráticos que se quieren realizar en las instituciones este, y también para los sindicatos este, de la iniciativa privada, este, cuesten mucho eso, esos cambios no sé si, si alguien me pueda contestar esa pregunta quién eh, si están haciendo algo para eso para erradicar esa, esa este, ese contubernio que existe entre líderes sindicales y, y magistrados o jueces del, del tribunal eh, federal de conciliación arbitraje muchas gracias gracias compañero escuchamos la pregunta del compañero Gustavo Adolfo Alvarado por favor adelante Sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Gustavo Adolfo Alvarado López. Eh, bueno, mi pregunta más inclinada hacia una consulta es eh, sobre un caso eh, muy personal, familiar, eh, donde a mi esposa, eh, que es maestra, que eh, pertenece a, al magisterio, eh, tuvo una retención de su salario sin fundamento legal, eh, por acuerdos que aún todavía existen y no se han erradicado todos todo internos. Eh, hay una disputa ahí eh, que pues, no conviene a los intereses de algunos grupos y pues ella, sin deberla ni temerla, eh, fue víctima como manera de represión de la retención de su salario. Entonces, eh, quisiera yo eh, poner este tema sobre la mesa y ver eh, con fundamentos legales cómo podemos defendernos y a través de qué dependencias. Muchas gracias. Compañero Gustavo, muchas gracias. Y pasamos a la última pregunta de esta ronda, de esta primera ronda. El compañero Guillermo Juárez, adelante por favor. Sí, buenas tardes compañeros. Eh, mi pregunta es en relación a por qué se dice Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo si realmente no defiende los intereses del trabajador, defiende entonces los intereses del patrón en el anterior sexenio y otros sexenios. Ahorita, ¿qué se está haciendo en materia de la defensa del trabajo para que los verdaderos inspectores de inspección del trabajo, tanto de la Profedet como de el área de inspección del trabajo en el Seguro Social y otras dependencias, hagan realmente su función de estricto derecho aplicar la defensa del trabajo. ¿Es cuánto, compañeros? Compañero Guillermo, muchas gracias. Nos detenemos en esta primera ronda para poder permitirle a los ponentes que nos respondan las preguntas y continuamos. Entonces, eh, ahora sí que de nuestros ponentes, ¿quién quiere ser el primero en poder responder? Adelante. Me parece que la, pregu la primera pregunta iba dirigida al segundo ponente que es el compañero eh, Luis Felipe. Digo, si me lo permiten aquí muy rápidamente, yo creo que puedo yo este, empezar respondiendo eh, a Oriel, ¿no? Oriel, perdón. Oriel, comentabas, este, y muchas gracias por tu, por tu pregunta, ¿no? Estabas haciendo un planteamiento de pues el contubernio que existía entre los líderes sindicales y la autoridad para que los asuntos salieran o no salieran, eh, dependiendo, pues obviamente, de, pues, este, del ánimo político que existiera. ¿no? Eso era común y sigue siendo común en algunas partes, sobre todo en las juntas de conciliación y arbitraje. Yo comentaba en la exposición cómo pues, el modelo de justicia mexicano fue excepcional durante mucho tiempo en el sentido de que, a diferencia de otras materias, ¿no? digamos el, lo penal, lo civil, lo mercantil, pues que todo se lleva en el Poder Judicial de la Federación, toda la materia laboral en México se llevaba a través de las juntas de conciliación y arbitraje que dependen de los poderes ejecutivos y donde están representados el gobierno, los sindicatos y los patrones, ¿no? Es un modelo de justicia tripartito. Entonces, la reforma laboral, justamente sabiendo pues, que este contubernio podía darse en la impartición de justicia por el propio modelo tripartito, ¿no? en donde era muy fácil incidir o influir, eh, pues este, dependiendo del interés ahí en turno, pues el planteamiento es, eliminemos las juntas de conciliación y arbitraje, apostemos por el diálogo, apostemos por la conciliación y si no se puede conciliar o resolver a través del diálogo, pasemos la impartición de justicia hacia el poder judicial, hasta los jueces, ¿no? Y bueno, lo, los poderes judiciales no son tripartitos, ahí solamente hay una autoridad que es un juez regido por eh, este, lineamientos de los poderes judiciales, es decir, eh, se trata, no voy a decir que... Pues los jueces sean incorrompibles porque pues, no lo son no pero así al menos se trata de garantizar que haya una instancia completamente ajena a los poderes ejecutivos porque el ejecutivo hace política no puede impartir justicia no porque si no peca de juez y parte entonces traslada la justicia a los poderes judiciales para que los jueces sean los que resuelvan en toda la materia digamos de conflictividad laboral y en la materia sindical específicamente pasaba lo mismo. Ahí la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado tal, o incluso la federal, era quien decidía sobre los registros sindicales. Decidía a quién le daba la toma de nota, si a este no le des la toma de nota porque no es un líder, pues que me caiga bien o que sea afín a mis intereses. Había muchísima discrecionalidad, muy pocos criterios. Ahora lo que se hace con la reforma laboral es... Concentra todo el registro sindical en una sola institución que sea autónoma, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un registro único sindical y todos los trámites de los sindicatos, ¿no? este, tomas de notas, solicitud para la creación de un nuevo sindicato, revisiones contractuales, todos los trámites registrales ya no se llevan digamos, directamente ante servidores o funcionarios públicos, sino que se llevan a través de una plataforma. O sea, ya todo es en línea, ya eh, la propia plataforma designa aleatoriamente, pues esta solicitud se va a este funcionario, pero también hay un tramo de control ¿no? dentro de la propia institución para que no sea un funcionario el que tenga el poder de decidirlo todo. Es decir, si modernizas, bueno, primero, si todo lo concentras, el registro sindical, en una institución que no dependa, ¿no? De una, pues, del poder ejecutivo necesariamente, ¿no? Que tenga una dirección que emane, pues de un proceso de elección completamente distinto, ahí empiezas a garantizar un poco el criterio de eh, imparcialidad de los poderes eh, de los poderes públicos. Y al tener también un registro único, homologas criterios, ahí sí no es de que la Junta de Tamaulipas tiene un criterio y la Junta de Puebla tiene otro. Aquí es certeza para que se guíen bajo los mismos criterios. Y al establecer también pues, mecanismos tecnológicos no a través de sistemas que permitan pues, que las solicitudes se hagan de manera aleatoria, pues también le das trazabilidad a todos los procesos. Es decir, si hay aquí alguna queja de que una toma de nota tuvo jiribilla, pues ahí te vas al sistema, ves a qué funcionario le cayó esta solicitud y tú puedes seguir el tramo de control para ver pues, ¿dónde pudo haber estado en dado caso este, un acto indebido? Hasta ahora, el Centro Federal, en sus dos años de vida, no ha tenido ni una sola impugnación, es decir, a través del amparo o a través de otro medio de defensa, no han revocado una resolución en materia sindical del Centro Federal, lo cual un poco también nos permite pues, decir que la autoridad está haciendo bien su trabajo, que podrán haber impugnaciones y quejas, sí, pero hasta ahora no ha habido ni una sola impugnación que haya prosperado en materia registral. Es un poco la lógica que tiene esta administración y la Cuarta Transformación, no meter las manos en decisiones que solo corresponden a los trabajadores, es acabar con los tiempos en donde desde las cúpulas se decidía cuál era el líder que iba a imperar y cuál era el líder pues, al que le iban a obstaculizar el juego. ¿no? Entonces, eh, espero haber tratado eh, de responder a tu cuestionamiento estimado Orel compañero muchas gracias seguimos con la siguiente pregunta que formuló el compañero Gustavo Adolfo me eh, parece que iba dirigida al compañero Alejandro Salafranca pero si uno de los otros dos ponentes eh, gusta responder Orel, adelante Sí, yo, yo la pregunta, buenas tardes, la pregunta que, que, que siento que me tocaba a mí es la que me hizo el tercer compañero que preguntó sobre Profedet, eh, pero era la tercera, no la segunda, sobre la inspección incluso al final, ¿no? ¿Les parece bien si contesto esta tercera? Claro que sí, Por favor. Sí, muy bien. Bueno, en cuanto claro a la… Sí. Muchas gracias. En cuanto a la Profedet, acuérdense que es una institución muy importante… Eh, Tiene a la cabeza una procuradora muy joven, muy profesional, muy activa. Está haciendo una labor eh, de, de renovación y de profundización en su, en su tarea eh, destacable. Y acuérdense que la Procuraduría Federal de la Defensa del, del Trabajo lo que hace es una suerte de defensoría de oficio del trabajador en sus eh, juicios individuales contra el contra el patrón que afectó sus derechos. Es un servicio público fundamental que eh, se tiene que basar en dos pilares. Uno, en la honradez absoluta eh, y dos, en la eh, profesionalidad y en la eh, eficacia y eficiencia de los procuradores que atiendan bien, puesto que el trabajador que acude a la profedel suele ser el trabajador con, me con menos medios, aquel trabajador que no puede eh, contratar un abogado privado que lo defienda. Por tanto, es un, es un servicio eh, público, medular y fundamental en la defensa del, del trabajador en, la, uh, en el proceso digamos eh, de judicialización de la defensa de sus intereses. Explicar la, la reforma del Gobierno actual sobre la Procuraduría sería un tema que me parece muy, muy importante, si pudiera invitar a la, a la Procuradora para que pueda explicarles con amplitud este, este tema. ¿no? En cuanto a la Inspección Federal del Trabajo, este es un tema en sí mismo enorme que eh, ameritaría mucho más tiempo para explicarlo, pero la Inspección Federal del de Trabajo, que es la herramienta de la Secretaría del Trabajo para investigar que las empresas cumplan con la ley ha sufrido una transformación enorme es decir, ha habido una, una renovación de cuadros como no lo ha habido nunca se han renovado eh, a la mitad de todos los cuadros ha habido una reforma a los sistemas normativos jurídicos, informáticos de capacitación es decir, se le ha, se le ha dado una vuelta absoluta a, a la inspección fe, federal. Sería, insisto, muy largo explicar ahora cómo, pero no ha habido rubro de la inspección federal que no se haya hecho una transformación profunda. Desde lo tecnológico, desde lo jurídico, desde lo ético, desde lo procedimental, lo metodológico, el enfoque y los resultados eh, son muy palpables, inclusive por... Eh, vincularlo a la reforma de subcontratación. La reforma de subcontratación encontró los argumentos para hacerla en base a operativos de inspección federal del trabajo que le dieron sustento a lo que antes eran hipótesis. Todas esas hipótesis de que la subcontratación afectaba a los trabajadores, afectaba el PTU, todo eso se documentó con inspecciones estratégicas eh, transversales y en coordinación con otras áreas del Gobierno, como expliqué antes. Pero fueron desde las inspecciones, desde eh, estas nuevas inspecciones, que se pudo documentar esto. Y también eh, acordémonos que las inspecciones son eh, estratégicas. Es decir, la Secretaría del Trabajo está haciendo 45.000 inspecciones al año en el ámbito federal. Acuérdense que solo tenemos... Eh, competencia en materia, por ejemplo, de lo que se llaman condiciones generales de trabajo para entendernos contractuales, salariales, etcétera, en la rama federal, no en todas las industrias del de país que también tienen, eh, in, tienen injerencia las secretarías del de trabajo de los estados, pero en la rama, pero sí tenemos eh, atribuciones totales en materia de seguridad y, y salud. Pero 45.000 inspecciones, que pueden parecer muchas, por estratégicas que sean, por precisas que sean, por honradas que sean, por inteligentes que sean, son aleatorias. Este país es un país muy grande, con decenas de miles de centros de trabajo, y daría igual que hiciéramos 45.000 o 55.000 o 100.000. El objetivo... es eh, crear un ambiente de cumplimiento. Y este ambiente de cumplimiento creo que lo lograremos. Con eh, inspecciones cada vez más inteligentes, menos aleatorias y más estra estratégicas. Y si les interesa este tema en más profundidad, podríamos hablar otro día en exclusiva de la reforma de los retos en materia de Inspección Federal del Trabajo y la vinculación de la Inspección Federal del Trabajo con la Inspección del Infonavit, con eh, el trabajo que hace el IMSS, con el trabajo que hace el SAT, porque lo estamos haciendo... En colaboración, no como eh, archipiélagos, como islas aisladas, sino como un conjunto. ¿no? Eh, cada quien en su eh, nicho a, a, atributivo, pero trabajando, tra trabajando juntos. Es decir, estamos inspeccionando menos, pero mucho mejor. Estamos concentrando el esfuerzo y la inteligencia para poder llegar al corazón de, lo, de los problemas. Pero, en fin, eh, no les quito más el, el tiempo. Simplemente el tema de la reforma profunda de la inspección es un gran tema en sí mismo, que podemos hablar cualquier otro día, más en, más en profundidad decir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias compañero Alejandro. Eh, Entiendo entonces que faltaría una de las tres preguntas. Entonces... No, si bueno. quieres yo la contesto, la retención del salario es algo absolutamente ilegal y... De falto de ética y justamente la institución encargada de defender estos casos es la Profedet. Entonces, si me mandas por chat este, tus datos, eh, yo con mucho gusto eh, te canalizo para que atiendan tu caso. Sí, claro, con gusto. Mandaría mis datos en el chat, mi nombre y mi número de teléfono para cualquier contacto. De acuerdo. Muchas Gracias. Um. Muchas gracias compañero Gustavo espero que esté respondiendo tu pregunta compañero Alejandro y bueno, miren todavía hay algunas manitas levantadas sin embargo como nos marca el programa la facilidad de este espacio de estos espacios, tanto la plataforma de Zoom como de las plataformas digitales Facebook y Youtube, lo tenemos eh, hasta las 8 entonces pues eh, a mí me gustaría proponerles de que eh, cerremos hasta este momento y obviamente se vería la eh, o se analizaría la posibilidad de poder eh, a lo mejor continuar con este seminario más es más o como lo vaya eh, viendo nuestro coordinador de seminario el español de Guadarrama o algún otro ejercicio en relación con esta materia entonces bueno sin más eh, me gustaría también comentar a los compañeros que están interesados en las otras sesiones del seminario, me pues gustaría decirles que los videos de las oraciones los pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí pueden buscar y pueden eh, revisar las sesiones pasadas. Eh, compañero Alejandro, ¿tienes algo que decir? No, no, no, solo agradecerles muchísimo la, la invitación, la apertura. Y bueno, hay muchos otros temas de la política laboral que hoy nos centramos en las relaciones laborales, pero hay muchos, muchos otros de los que podemos ir platicando más adelante. Perfecto. A mí me hubiera encantado este, conocer un poquito del programa de los jóvenes eh, construyendo el futuro, o sea, si la convocatoria está abierta permanentemente o, o cómo es, cómo está funcionando, porque creo que ustedes los administran, ¿no? Así es, desde la Secretaría del Trabajo. Hoy nos enfocamos en relaciones laborales y luego podemos hablar un poco de políticas activas de empleo, de intermediación laboral, de capacitación, de jóvenes construyendo el futuro. La convocatoria está eh, eh, permanentemente abierta. Eh, y se hace a través de la página el jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx ahí se pueden eh, registrar tanto del lado de tutores que quieran recibir jóvenes para capacitarlos como de jóvenes entre 18 y 29 años se les da una beca equivalente a un salario mínimo hasta por un año para que reciban capacitación seguro médico por parte del IMSS Muchísimas gracias alejandro y bueno no queda más que despedirnos de los asistentes un placer tenerlos aquí, muchas gracias por asistir y de sus inquietudes, tomamos nota, se las hacemos llegar al coordinador del seminario y si tienen alguna otra inquietud por Facebook, pueden mandar un mensaje a la página de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y ahí también se les puede estar atendiendo y pues bueno nos despedimos, nos despedimos de nuestros compañeros nuestros amigos que están en las plataformas digitales de Facebook, YouTube, Twitter y hasta la, hasta la próxima sesión, gracias a los ponentes Gracias un abrazo